¿Qué tal queridos amigos? Feliz miércoles. Vamos avanzando en este tiempo, esta semana, mitad de semana, mis queridos hermanos, viviendo la prolongación de este tiempo, la Navidad, glorificando a Dios, dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Los invito para que al iniciar nuestra jornada le demos gracias a Dios. Piensen en un motivo, en una razón para agradecerle a Dios. Digamos juntos, gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿qué significa maestro? ¿Dónde debías? Él les dijo, vengan y vean. Entonces ellos fueron Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora de Simón. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, que era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, dijo, encuentra y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, venga, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús bueno mis queridos hermanos pues durante estos días hemos estado escuchando esta palabra que nos va adentrando en esta experiencia primero Juan que dice que no es el Mesías ayer que nos señalaba al Cordero y hoy estos dos discípulos que una vez ven al Cordero a quien Juan ha señalado se van detrás de él ellos se dan cuenta que definitivamente es con Jesús y se van a pasar un tiempo con él Nada, me impacta mucho que el Señor Jesús no les hizo un discurso diciéndoles cómo es el tema sino que les dice, vengan y miren vengan y se dan de cuenta, y ellos van, se dan de cuenta tal es lo que los impacta, que recuerdan hasta la hora era la hora décima, y después de esto se van a invitar a otros llaman a los discípulos, a Simón y a otros, cuentan eso que han vivido, eso es lo que hace el niño Dios, lo que hace Dios en cada uno de nosotros, que nos aman que quiere que vivamos esa experiencia y luego que la compartamos Alabado sea mi Señor por todas las bendiciones que nos da. Amén. Feliz día para todos.